Somos de quienes saben conservarnos. Porque existen personas que no desean perderte, pero tampoco saben de qué manera tenerte a su lado. Es triste cuando una persona sencillamente no cuenta con los medios para estar contigo. Ya sean sus traumas, su desconfianza, el pasado que la aterra, o su tendencia a arruinar un buen amor, termina por echar por tierra lo bello que surge entre ambos. Existen personas que aunque quisieran, no pueden estar con nosotros, aun cuando sus sentimientos sean de nosotros. Hay mucha gente que nos corresponde, pero poca con la que estar. Aprender a descifrar a las personas y saber quién realmente merece nuestro tiempo es un reto, porque debemos ver esto con la mente muy fría. Hoy en este video quiero compartir contigo lo que yo creo debes tomar en cuenta a la hora de tener una relación con alguien. Si no tomas en cuenta esto que quiero compartir contigo, Puede que tu próxima relación termine en tragedia. ¿Deseas acompañarme? Perfecto. Verás, una relación se asemeja a dos amigos que un día se hicieron socios. Ambos querían poner una tienda de pan, cada uno tenía las ganas de hacerlo. El primer socio ofrecía el capital inicial, había vendido su carro y tenía un poco de dinero que le prestó a su padre. El otro socio tenía el conocimiento, sabía cómo preparar un pan exquisito tenía las recetas, había estado fuera del país y conocía muy bien el funcionamiento de muchos de los hornos que se usaban en el extranjero, sumado a que sabía muchísimo sobre el modo en cómo empaquetar el pan para que éste no se pusiera mohoso o se descompusiera. Ambos emprendieron esta panadería y cada uno trabajó en lo que mejor sabía hacer, el primer socio se encargaba del trabajo financiero y de hacer préstamos en los bancos, el otro se encargaba de la producción y manejo de insumos. Todo marchaba bien en la empresa, cuando buscaron expandirse, empezaron a pensar en cuál sería el perfil de sus obreros, qué debían saber hacer y cuánto se les iba a pagar. Con el paso de los días, contrataron gente y la empresa fue creciendo cada vez, contratando más y más personas, y así expandiéndose por toda la región. Pronto ese pan se volvió popular entre las personas, que gustoso lo comían con tamales durante las noches buenas y hacían sándwiches con ellos. El pan era de tan buena calidad que todo el mundo lo consumía y se vendía muy bien. Ambos socios al crecer y envejecer heredaron a sus hijos y nietos respectivamente la empresa. Estos continuaron con el trabajo de sus abuelos y finalmente ofrecieron cada vez más empleo. Esta historia que narré, sirve para entender cómo deberían funcionar las relaciones, pues una relación es como dos socios que deciden emprender un negocio. Cada uno trae algo que aportar a la relación y eso mismo es lo que hace grande a la relación. Hay personas que son buenas para afrontar adversidades, otras para comprender y ser empáticas. Otras son personas muy sanas, con convicciones claras sobre Dios, sus valores, o simplemente son personas muy respetadas por su integridad y solvencia. Cuando tú forjas una relación con alguien así, que tiene buenos valores cimentados y es emocionalmente sano, esta persona será un buen socio con el que crecer. Ambos podrán gozar de una relación sana que les aporte y aunque en este caso no exista ganancia ni lucro que perseguir, la satisfacción de estar en una relación sana será la ganancia final. Si una persona quiere ser parte de tu vida, tendrá que demostrar que está calificado. Hay varios aspectos que debes tomar en cuenta antes de meterte en una relación. El primero es 1. La estabilidad emocional, ver a la persona y juzgar si sus emociones están en su lugar, si puede ser resiliente y aguantar las adversidades de la relación. Hay personas que desde lejos son quejumbrosas hablan muy mal del amor de las personas, de sus exparejas, se quejan por todo y parecen guardar mucho rencor. Esa poca estabilidad emocional impactará con la relación porque constantemente peleará por cosas que nada tienen que ver contigo y la relación, o lo que es peor todavía acarrea emociones y sentimientos de una relación pasada. Debes ser juiciosa o juicioso de la persona con la que quieres tener una relación. Debes preguntarte si es una persona equilibrada que está en paz con su pasado. Número 2. Libre de exparejas Hay personas que ven en ti la oportunidad de deshacerse de una expareja. Recuerdo el caso de un buen amigo que salió con una mujer que sostenía una relación con un preso. Esta mujer estaba tratando de empezar una relación con este amigo mío, pero a la vez sostenía conversaciones frecuentes con su anterior pareja. Mi amigo lo sabía, pero lo dejaba pasar. Sin embargo, la tendencia de esta mujer de siempre encontrarse con su ex amor, era tan frecuente que ella llegaba a dudar de si realmente quería a mi buen amigo. Al final, ella ya no aguantó más y decidió volver con su expareja. Este amigo mío acudió a mí y le dije que debía dejarla ir y darle su espacio y no pasó mucho hasta que ella lo volvió a buscar diciéndole que lo extrañaba y que quería volver. Yo, por experiencia sé que esto apenas dura unos días y ella vuelve con su ex. Así que le dije a mi buen amigo que la ignorara, porque solo se metería en un círculo vicioso del que no podría salir. Al fin, él comprendió que ella era una mujer con la que no podía forjar una relación. Número 3. Estabilidad mental. Hay muchas mujeres, que llegan a adoptar el rol de terapeuta en la vida de un hombre, tratando de reparar todo lo que él rompe. Lamentablemente, esta es la cultura de las mujeres reparadoras, que ven a un hombre violento, y en vez de ver a una potencial amenaza a su integridad, ven a un hombre incomprendido y marginado por la sociedad, y no tardan hasta que tratan de repararlo con su amor. Lamentablemente, esto no es posible, porque es una lucha perdida, por cambiar a alguien que solo aboga por tu instinto maternal pero que no puede amarte. Cuando estás frente a una persona, necesitas saber si esa persona es estable, si realmente es una persona completa y que no muestra signos de amenazar tu integridad. Cuando ves a una persona tan inmersa en el caos, será mejor que te alejes, una vez más, es el equivalente a un socio de negocios, propenso a la borrachera. Hacer negocios con él solo haría que el negocio no prospere, y encima de ello perderás tu capital, pues este socio se lo gastará todo en licor y parrandas pasan las relaciones, pasan los negocios. Número 4. Compromiso. Hay personas que aman los beneficios del amor, pero no los compromisos que este conlleva. Pues para poder canjear un beneficio del amor mismo, primero debemos cumplir con el rol que hemos adoptado dentro de la relación. Es decir, tu pareja no puede esperar a que tú le apoyes en sus proyectos, si éste no hace lo mismo contigo. El compromiso es vital. Porque si una de las partes no se compromete al 100%, entonces solo una persona cargará con la relación, mientras la otra simplemente se quedará sentado viendo al otro trabajar. Una relación de pareja requiere compromiso, y si una persona no te lo ofrece aunque te prometa y diga que te ama, simplemente no te puede conservar y por ello debes dejar de ir. Número 5. SOLVENCIA. Este tema siempre ha sido muy delicado porque siempre nos han enseñado a no fijarnos en el dinero o las posesiones del otro, y que debemos amar sin condiciones o sin fijarnos en el dinero que el otro pueda tener. Lamentablemente esto es una verdad a medias, porque si bien es cierto no hay que darle tanta importancia al dinero, tampoco hay que llegar al extremo de subestimar este aspecto. La persona que esté contigo deberá de ser una persona responsable, ambiciosa y con un porvenir si no lo es, quizás solo te ofrezca escasez, miseria y pobreza. Lamentablemente, he visto a muchas mujeres tener que verse en la necesidad de salir solas, debido a que terminaron por tener hijos de hombres irresponsables, que no podían ayudarlas económicamente a sostener a los propios hijos, y se han tenido que apegar al rol de ser padre y madre a la vez. Así que la próxima vez escoge bien a tu pareja. Está bien la pasión, la ternura y el romanticismo, pero también hay que ver las cosas con frialdad y ese temple de saber si te puede merecer o no. En conclusión, el amor tiene muchos trasfondos. No solo es sobre escoger a una persona porque nos causa emociones reconfortantes y que nos llenan de satisfacción. También es una elección fría y casi calculada, para saber si la otra persona puede o no estar con nosotros. Lamentablemente, no tener la capacidad de tomar con cabeza fría esta decisión es lo que nos hace vernos arrastrados a relaciones donde no nos tratan bien. Incluso, el buen o maltrato dice mucho de la forma en cómo la otra persona pretende amarnos. El solo maltrato o descuido ya debería ser un motivo para tratar de arreglar las cosas una vez más, o ya mejor irte. No, todo es acerca de tener el me voy en la punta de la lengua. Hay que saber tener un deseo de reparar y reconciliar, pero con un límite. Y cuando la otra persona ha traspasado límite por muchos años, y por muchas ocasiones, quizás sea entonces la hora de decir adiós.